180, ¿vale? Que es una velocidad lenta ¿vale? Esto no es muy, muy rápido Realmente para, para Este tema eh, Esto hay que tocarlo 220 220 no de electricidad Sino de velocidad Voy a que ver Feliz Año Nuevo a todo el mundo Hoy estamos a día... que pone aquí? Eh, estamos a 16 16 de, de marzo eh, un, si vivís en España ya sabéis el, lo que está ocurriendo el calima, barro, lloviendo barro eh, las calles hechas una puta mierda eh, el coche cubierto de, de, de barro hasta los... esto miras por la ventana y esto parece la película de esta Blade Runner en, en 2049 que por cierto es una película que a mí me, me gustó bastante a mucha gente no le ha gustado, a mí me gustó y nada, y también tenemos la guerra esta en Ucrania, que esperemos que, que acabe lo antes posible. Y nada, hoy os voy a, a tocar un tema, os voy a enseñar a tocar un tema que es una versión mi minorizada, menorizada, mejor dicho, menorizada, de, de un, un tema muy famoso que se llama The Girl I Left Behind. Eh, tirolito, tito, tirolirolito, tito, tirolirolito, tirolito, tito, tirolirolito, tito, tirolirolito. Vale, a ver si lo toco. Tocarlo así, lo vamos a tocar así, con una segunda parte que es súper chula, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, pues básicamente afinar el banjo bajándole un semitono a la, a la cuerda segunda para tener un sol menor al aire no está muy bien afinado ahora mismo pero ahora, ahora lo veo ¿eh? pues nada, eh, desmenuzo el tema que te quema y o, lo estudiáis, ¿vale? y lo sacáis de oído, no tengo tabulatura la parte esta del... Eh, perdón, la parte está la, la versión mayor eh, tiene copyright, la tabulatura que tengo y la versión menor que, que he hecho yo a partir de la versión mayor pues no tiene tabulatura porque no la ha he hecho si alguien me insiste mucho, mucho, mucho, y me dice, por diol, por diol, y me lo pide, a lo mejor me pongo este fin de semana y, y la hago, la tabulatura. ¿Vale? Pero si no, pues paso. ¿Vale? Porque para lo que cobro, eh, no lo hago. Ea, desmenuzamos el tema, aguzad el oído y, y la mente, y con esto lo sacáis sin, sin necesidad de tabulatura ni, ni leche. Ea, con dios. Bueno, pues lo que hacemos es... Esto, eh, bueno, antes de nada no, no lo he comentado. Esto está afinado en sol menor. ¿Cómo afino la, el banjo en sol menor? Pues lo que hago es, la cuerda si, sí, que es la segunda, la bajo un semitono a, a la sostenido ¿vale? No sé si ahora mismo esto está muy afinado. Así, así. No está 100%. Pero bueno, para un pueblo eh, sin alcalde no, no está mal. Quiero decir, no está bien, pero que no, no hacerme caso, utilizarme como ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, es que, lo, es que tengo poco tiempo, es que me tengo que ir, ¿vale? Por eso no me paro. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, casi todo es mmm, estilo melódico, por no decir todo es estilo melódico. Hay algún rol por ahí de vez en cuando, pero casi todo estilo melódico. Ya sabéis, muchas cuerdas al aire. Y, eh, y con la, la, la, la escala de Sol menor. Entonces hacemos... Quinta Primera en el cuarto eh, Segunda en el quinto Después de que doy la primera al aire Doy la segunda que está desafinada Un poquito mejor Tercera al aire Y ahora voy a hacer. Pulso la cuarta en el séptimo. Le doy a la segunda al aire. Esta es la figura que hago, ¿vale? Séptimo traste, segunda al aire. Otra vez séptimo traste, a la cuarta. Y ahora tercera al aire. Y aterrizo en el primer traste de la cuarta, ¿vale? Ahora le doy a la cuarta al aire hago un, un, un, un forward roll y hago 0, perdón 0, sí, 0, 0, 0 0, 3, 0, 2 0, 1, quinta, ¿vale? Esta sería ya al final, ¿vale? De la, de la primera parte de la parte A hago este roll que decíamos y ahora como si estuviera poniendo una escala melódica de Sol hago tercera cuarta en el séptimo segunda al aire tercera en el quinto y pellizco Y remato con la segunda al aire. Esta sería la parte A A, A A completa. Repito. Que sigue sin estar muy afinada. Y ahora para la parte AB, es decir, para la segunda parte de la parte A, Hago exactamente lo mismo, simplemente remato distinto. Perdón. Perdón. Y ahora meto la, en vez de darle a la cuarta al aire, doy a la tercera al aire. Y meto un acorde de re. Con un, un forward roll. Para poner este acorde de re lo que estoy poniendo es cuarta en el cuarto, segunda, tercera en el segundo y hago el roll saltándome la segunda y dándole a la, a la prima, ¿vale? Entonces, repito. Y ahora, cuarta al aire. un, un, un jammerón sobre dejando pulsada la cuerda cuarta en el segundo traste y la hago un jammerón sobre la, el cuarto traste de la cuarta sí. doy a la ter, tercera al aire y ahora hago un slide 4-5 en la cuarta y remato pellizcando. O sea, hago este, este roll. Es slide, como he dicho. Tercera, primera. Y pellizco la cuarta y la, y la tercera a la vez al aire. ¿Vale? Entonces, todo completo. Esto no está bien tocado. Otra vez. esta sería la parte AA parte A, lo hago dos veces y ahora a continuación viene la parte B, paro por si me equivoco, que me equivocaré más de lo que me he antes eh, y para no tener que hacerlo de nuevo bueno, tengo 10 minutos tengo que sacar esto en 10 minutos entonces, la parte B eh, la parte B, como hemos comentado, es similar, eh, perdón, es la, la, la, tres cuartas partes distintas y el remate igual que lo que sería la parte A-B ¿vale? no sé si me explico es decir, si la parte A era A, a eh, digamos, perdón, A... Yo qué sé, tío, yo no, no, no me aclaro ni yo mismo como, como para que os aclaréis vosotros. Lo que quiero decir es que hay una parte que es igual que el final de otra parte de la anterior. Y lo vais a ver ahora mismo y así os evitáis el rollo y las tonterías. A lo que íbamos es esto. Perdón. Hacemos un, un slide 2-3 en la tercera cuerda con un, con un eh, forward roll. ¿Vale? Y ahora voy a hacer pellizcar, voy a poner la, la primera en el primer traste pellizcando con la quinta. Ahora la primera en el cuarto traste y vuelvo a pellizcar. ¿Vale? Repito Repito Y esta, esta segunda, después de que he estado en el traste quinto, que he pellizcado Primera al aire Segunda al aire, tercera en el segundo traste y otra vez segunda al aire. ¿Vale? Y ahora voy a hacer un, um, un forward roll. Y me voy, esto es, eh, digamos, sigo teniendo la vigitación pulsando la segunda cuerda en la tercera cuerda en el segundo traste y hago segunda, eh, tercer traste de la tercera, este forward lo que decía antes y ahora hago. 5, 0, 5 en la segunda cuerda en el quinto traste, 0 en la primera. Le vale, hago tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Esta también está un poquito desafinada. Parte parece difícil, pero es quizá lo, lo más fácil. Entonces, seguimos. Después que le he dado la quinta al aire, voy a meter la, la primera en el séptimo traste con el meñique. ¿Vale? Vuelvo a dar a la quinta. séptimo de la primera ahora levanto el meñique del, del séptimo traste y le voy otra vez a dar al, al cuarto traste de la primera y ahora esto sería un, un backward quinta cuarto traste de la primera segundo traste de la quinta Y ahora al aire un backward 0, 0, 0. Y ahora en vez, de, perdón, en vez de esto, vuelvo a hacer lo mismo que al principio. Que este es, digamos, la parte que se repite de la parte A. Igual que hacíamos en el, eh, pisando el, cuarto, el séptimo traste de la cuarta. Y es el final, digamos, de la parte A. Tercera al aire. Acorde re. Acordamos que no, hay que no hay que pisar la segunda. Cuarta al aire. on 4 5 y pellizco vale entonces toda esta segunda parte completa